Tenemos la ilusión y realmente el optimismo de que estamos trabajando muy bien para colocarnos nuevamente liderando un nuevo gobierno. El presidente sanguinetti lo vemos liderando un nuevo cambio en paz a partir del 1 de marzo del año próximo. encantado qué... de recibir a un diputado joven, ya aprobado, con trayectoria desde sus años adolescentes, diría yo. Este, de modo que nos sentimos muy felices, el movimiento viene creciendo,